Todo absolutamente podrás encontrarlo en G2A. Compra ahora más seguro y barato en G2A. Link en la primera línea de la descripción. Oh, oh Chicos, bienvenidos de vuelta. <ríe> Creo que este vídeo realmente a todos los jugadores de Fortnite les estará encantando. Kevin el Cubo está regresando en Fortnite de nuevo. Oh, eso parece... Hoy tenemos una teoría de la temporada 5 de Fortnite Que os prometo, será increíble y os dejará flipando Así que amigos, poneros cómodos que esto empieza ya Amigos, antes de empezar, les enseño a Ghost Sadiam el ganador de la skin Pero no se preocupen porque ahora llega la skin de Greff Muy pronto a Fortnite Así que estaremos regalando hasta 5 skins de Gref en Fortnite. El día 11, es decir, mañana, sale la presentación oficial de su skin. Sabremos cuál es su skin, cuál será el torneo, cuál es el pack y todo acerca de la skin. Así que suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campanita, que si no YouTube no avisa de que el Tito Neox ha subido vídeo, amigos. Deja tu poderoso like, eso apoya muchísimo Y recuerda, código Mister de Neox en la tienda de Fortnite Si antes de la skin de Gref Llegamos a muchas, muchas, muchas personas Apoyando a la tienda Sortearemos hasta 10 skins de Gref. ¡Qué locura! Ya no me enrollo más Y empezamos con el regreso de Kevin el Cubo ¿Estáis preparados para saber por qué Kevin regresará esta temporada de Fortnite? Recordemos, en primer lugar, que todas las temporadas están conectadas entre ellas. Eso es seguro. Sabemos que realmente está todo conectado a partir de la temporada 4 de Fortnite del capítulo 1, en realidad. ¿Y eso por qué, Neox? Fortnite al ser lanzado al principio no estaba del todo claro ni el impacto ni nada sobre el juego A partir de la temporada 4 del capítulo 1 es cuando el juego tiene una historia poderosa detrás Esa temporada trató sobre los superhéroes La temporada 4 del capítulo 2 trató sobre superhéroes también Eso significa que el capítulo 1 y el capítulo 2 están conectados En el capítulo 5 de Fortnite de esta temporada Es decir, la temporada actual Tenemos una colisión de mundos en Fortnite Juntando a muchos personajes de diferentes realidades alternativas Como pueden ser Lexa, Maeve, Mancake o muchos otros Pero en el capítulo 1 realmente Existió una temporada 5 llamada La colisión de los mundos ¡Qué casualidad que en esta misma temporada del siguiente capítulo estemos viendo varios personajes llegar de diferentes mundos! Ahí fue donde vimos llegar al pueblo vikingo en la temporada 5 de Fortnite por primera vez en el juego y lógicamente a Kevin el Cubo Apareció en Fortnite en esa misma temporada justo en las montañas de Paradise Palms en las montañas del juego pero no debería extrañaros que Kevin llegue de nuevo esta temporada. Ya hablamos de esto en algunos vídeos anteriores y realmente muchos de vosotros creéis que Kevin sí estará regresando. ¿Creen que realmente Kevin vendrá a Fortnite esta temporada? Este cubo está preparado para aparecer en el lugar más extraño de toda la isla de Fortnite según algunas filtraciones. Una de las mejores teorías. Nos muestra que si juntamos los dos mapas de Fortnite de la misma temporada en diferentes capítulos, como esta temporada 5 con la del capítulo 1, podemos observar como muchas ubicaciones coinciden. Y realmente son la misma ubicación en diferentes temporadas 5 de diferentes capítulos. Pero Kevin el Cubo apareció en las montañas. Por lo que realmente, si juntamos ambos mapas, ahora Kevin debería aparecer en uno de los puentes del juego. Justo en donde apareció en la temporada 5 del capítulo 1. Pues debería ser el mismo lugar, ahora en el capítulo 2, ¿no? En el mismo lugar hay un puente. Así que sería un poco ilógico que apareciese en el puente, ¿no? Y es por eso... Que todo el mundo cree o asegura que Kevin el Cubo aparecerá en las montañas de Fortnite de esta temporada también, donde el búnker secreto. Miles de teorías hay acerca del búnker de la montaña de Fortnite. Tarde o temprano deberemos saber qué es o algún día esperemos que se abra el gran búnker. El gran misterio del búnker no resuelto todavía está haciendo que todos los jugadores crean en la posibilidad de que el búnker de Fortnite se abra esta temporada o quizás tenga algo que ver con el regreso de Kevin, el cubo. Sería una ocasión perfecta para abrirlo de una vez por todas. Amigos... Tenemos que estar muy atentos... Porque si se cumple nuestra teoría del juego de Fortnite... Si realmente todo está conectado como Donald Mustard dice... Y esta temporada... Tiene una conexión dimensional con la temporada 5 del capítulo 1... Atención... Porque el día 14 de este mes... Puede haber un evento en secreto en Fortnite... Para la llegada del regreso de Cubo Kevin a la isla... O al menos... Un mini-evento en Fortnite que nos sorprenderá a todos. ¿Creen que realmente esto sucederá, amigos? ¡Esperemos que sí! Además, Epic Games ya regresa esta semana con la llegada de la skin de Grefg y la nueva actualización. Estaremos pendientes de todo lo nuevo que está por llegar al juego. ¿Y tú? ¿Confías en Kevin? ¡Hey bro! Recuerda seguirme en mis redes sociales, Twitter e Instagram, que subo contenido exclusivo que solo verás ahí. Aprovecha, ves a la descripción y sígueme o me encuentras en todas las redes como Mr. de Neox. Un abrazo a todos y gracias por estar aquí un día más.